Vecinas y vecinos de Urlingham, buenas noches. Un gusto muy grande estar acá desde el microestadio de Urlingham. Vamos a transmitir handball va a jugar el estadio contra Mitre. Eh, Federico está ahí abajo, estamos terminando de conocer la, la lista de jugadores o de convocados para este, para este partido. Allá está la gente del estadio que están juntándose... Declarándose las lealtades. Bien, bien, bien. Vamos arriba a Burlingame. Del otro lado está la gente de Mitre. El público de Burlingame que siempre, siempre está alentando, siempre está acompañando. Siempre para nosotros. Es... ¡Siempre para nosotros es una buena oportunidad estar acá! Siempre es una buena oportunidad, se gane o se pierda. ...acompañarlos a ustedes y estar junto a ustedes. acaba llegando Federico, que ya le vamos a poner el, el micrófono. Federico, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches a todos los vecinos y vecinas de Burlingame. De Estamos en una nueva transmisión de, de Humble, bueno, sí, lo sí, habrás sí, dicho sí, vos. Sí, lo dije, contra mí, juega, juega contra Mitre, va a arrancar el partido... Y bueno, ahora voy a decir quién Bueno, acá abajo me dijeron los chicos que juegan, así que puedes enfocar para allá. empezar? Y vamos a meter el micrófono. Bueno, lo mejor para el estadio son los chicos: Benítez, Damián, Benítez, Alejo, mal. Maxi Cinzo, Tomás Ertola, Santiago de Greff, Sebastián Ferrari, Martín Silva García, Facundo BeMonte, Monte, Emanuel Telio, de... Maximiliano tordo. Molinelli, boy, André, Potzak, Zambrana no. Agustín, Joel Longo, Emiliano Andrada, y Leandro Gallini. El DT Mucha. es Martín Mikovic. Muchas gracias, ¿Y ¿Su nombre? Eh, mi nombre es Cristian, soy el preparador físico de ellos. Bueno, suerte. Gracias. Ahí está, ahí escucharon los nombres de los chicos hoy hay que ganar, hoy hay que ganar Qué tiempo loco ¿no? porque se transformó en una... Se pintaba para... que ¿Te lo tenés vos así... Sí, me lo... me lo tengo, me lo tengo, me lo tengo, tranqui bueno amigos y amigos, amigos y amigas de Urlina como siempre estamos transmitiendo a través del streaming de Facebook de la hora de un en deporte, primer tiro, afuera. Llegamos, llegamos justito para sí. el partido porque hoy arrancamos la actividad a las 9 de la mañana. Contá, contá un poco. 9 de la mañana fuimos a Jeju, donde el triangulito jugó por la liga de Defi contra ellos. La jornada salió 10 puntos para cada uno. Después estuvimos, estuvimos pasando por los clubes que juegan la liga de fútbol infantil, donde estuvimos por Urquiza donde estuvimos en Plaza Urquiza, estuvimos también en Quinta, estuvimos en Belgrano, estuvimos en Santa Leonor Uy. y estuvimos en Nuevo Arroyito. ¿Qué? ¿Diste la vuelta al mundo? La vuelta al mundo y después de ahí descansé un rato. Vine a casa? Vine a ¿Qué, casa. Dijimos, de... ¿Qué hace? ¿Cómo ¿Hola, Comandada. Hola, Y salí de vuelta, me fui al Poli. ¿A quién do donde los chicos de defensores de Burlingame Ganaron 4-1 contra Banco, Banco Ciudad uh, muy bien, a ver Está Un tanto arriba Mitre 1-0 gana Mitre, fue gol de penal O de sexta falta, la verdad que Vamos entendiendo de a poco este, este juego Para mí fue penal 1-0 gana Mitre, gana la visita Abrió el marcador Y mando, hoy, hoy me está de bordo, eh le mando un saludo muy especial a Pablo Colmena Hablando de gente de, de defensores de fútbol ¡Gol! ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> Re loco <risa> Ablito Colmena, Ablito Colmena, ahora trabaja para Radio Mitre Sí, un genio, un genio Y nos manda notas y nosotros a la hora de Úrnina Y lo conozco de más chico cuando este, Colaboraba en la, en la revista El Puente del Sagrado Corazón y además también colaboró en el diario del club del retiro el que se, el se viene Burlingame. y lo paran con la defensa Mientras vos hablaste, empezó así. los dos primeros ataques tanto del estadio como de Mitre fueron fallidos el gol vino recién el tanto por el penal y ahora estamos en un ataque, un ataque para físico. armando la jugada la defensa es buena la defensa de Mitre ¿eh? sí, sí, sí. saque de arco para la visita ya juegan rápido Burlingame todavía no ganó la Liga de Honor, vamos a ver si puede ganar hoy. Se viene Mitre, van armando con paciencia. Bien la defensa, bien la defensa de Burlingame, vienen ellos. 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0, Burlingame saca, no juega con arquero, saca un jugador a jugar para tener un, un jugador más en ataque. Y en estos días también estuvimos hace, ¿cuánto? Una semana atrás en, en Grepi, ¿no es cierto? Fue en Abusión de la cancha, ahí en el club de Grepi. Muy emocionada la gente, gran cantidad después compartieron la, la nota, el video. Se viene el arquero. Se viene Mitre. Y una tarjeta amarilla, parece, para el 42. El juez vio una falta que no vimos. Se viene la cancha de pista también para Nueva Arroyito. ¡Qué golazo! Que metió Mitre 3 a 0. 3 a 0 Mitre. Se viene la contra. A ver si se puede descontar en esta. Se viene, ahí está. ¡Gol! Gol de Burlingame. Sí, abrió el marcador. 3 a 1. El juez frenó acá. que se viene. La cancha de pista para rollito, La cancha de pista para rollito y la cancha de pista para el 18 de julio. Esas son las dos canchas. Y también va a haber una cancha de pista, sí, sí, aunque vos no lo creas, para Jeju. Muy bien. La verdad, hay que terminar con la cancha de tierra. ¡Se viene bien! bien. ¡Apareció reacción. Emiliano! Muy buena reacción de Emiliano. del arquero del estadio. A ver qué pasa con esta jugada Se ve diferente cuando se acostumbra a ver La jugada desde acá de la cámara del celular A como vos la ves eh, Vamos a ver qué pasa Van bueno, armando ¿sí? con paciencia De derecha a izquierda, de izquierda a derecha De derecha a izquierda izquierda derecha derecha izquierda Viene, viene la defensa Parecía la defensa de Voley el corner. Mira, corner número, corner número 263. Bueno, ahí están centralizando sobre el 43. Falta corner, después. Fin de que viene acá. Sí, hoy estás viendo handball. Fin de que viene es la Copa Cuburio el domingo. Domingo 9 de junio. Ya estamos en junio. Lo vas a mitad ver, de año a través de la hora de se viene burlingame el <risa> remate me parece eso que fue falta sí cobró falta sí. es pelota para burlingame hoy burlingame de bordo se viene burlingame Tres a dos, ahora gana Mitre. Sí. Buena jugada de sí. Emiliano, Emiliano sí. aparece Emiliano. Una pelota tremenda. Le tiran a quemarropa. Con el brazo Emiliano está protestando algo, dice. Bien, bien, bien, bien, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ahí voy. está, uva. Y ahora aparece el arquero de Mitre. Lo que tiene Palo y, directo, palo, palo y palo, palo y palo. Hoy. Palo muy directo. Van y te atacan directamente, ni ¿no? con jueguito, ni con vuelta. Lo único es la calecita que arman ahí antes de atacar nada más. Esto recién empieza. 3 a 2, pier de Burlingame, pero está cerca. Este Gran... es el armador, el 23, el, por lo común le pasa más la jugada el 77 que se la está pasando ahí. Hace lo mismo, 77, salta, trata de rematar el 23, el 19 la está pidiendo. Buena la, la defensa para... de Hurlingham, buena la defensa, Emiliano. No, nada, no, nada, no nada, fue. no vale, no vale. No 3 a 2, puede empatar Hurlingham en esta, a ver. Se viene Hurlingham, se vienen los chicos. ¡Ahí está! Y ¡El arquero, el arquero, el arquero! El arquero frustra la posibilidad del empate, tardará unos segundos más, porque la verdad que es tan dinámico este juego. Este fin de semana no hay futsal, porque hoy a la noche juega Argentina con Francia en la cancha de News Boys en Rosario. Uy, uh, nos queda lejos. Si no nos íbamos. A ver, a ver, a ver qué va a pasar. Bien, Emiliano. ¡Bien, Emiliano! Tercera, tercera respuesta del arquero. El arquero está firme hoy. Está inspirado, Emiliano. Está tapando pelota terrible. A ver qué es lo que pasa. Muy de cerca. Muy de cerca. 4 a 2 4 a 2 está Mitre ahora Se viene Burlingame Para volver a descontar Gran jugador el número 64 Del estadio, un hombre de selección Muchos, muchos años Jugando en la selección argentina la selección argentina de handball. Sí. Calentón, tiene su carácter, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se a ver. Viene este... Uy, no. Ahora se viene Mitre. Gol. 5 a 2. 5 a 2 pierde Burlingame ahora. Una rápida reacción de Mitre. Con una pelota que se pierde en el ataque. Es esta pelota para descontar. Para no perder la pisada. Ellos están tres goles de ventaja. La defensa. Es buena. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay que tener paciencia en este juego. Hasta que se haga el hueco, dijo uno. Va armando la jugada. Urlinga. Le cobran falta, ¿no? Que siga. Se viene, se viene, se viene ¡La clavó, golazo! Ahora 5 a 3 Se cae uno al piso Bien la defensa, viene el arquero Sigue sí, con la pelota Mitre Como siempre lo no está bien. De por el streaming de Facebook en esta ocasión Los golpes que usted escucha de fondo son de hinchada de Wurlingham alentando su equipo El 77 la quiere tirar se puso de reparte pelotas ahí en el centro va a tirar ¡Viene bueno. Emiliano! ¡Viene la... Emiliano! No se rechazó, se cubre, ¿no? 5 tira, tira a 3 5 a 3 vamos a descontar a Se sin Hurlingham, falta sí, sí. sí. sí. sí. Se viene Burlingame, le dejaron ¡Oh! el lugar. 5 a 4. 5 a 4. Está en partido Burlingame, está en partido. va circulando el entonces la pasa el 23 que otra vez toma la posición central que ahora la toma el 77 entre ellos dos armas de juego entre el fuego. 23 que tiene la pelota ahora afuera afuera afuera igual las pelotas siguen siendo de ellos Tiro una especie de masita ha muy de... desviado picado bueno, de vuelta la toma el 23 77. el 77 Se viene Burlingham. Ahí está, buena jugada. ¡Oh! Oh, buena, buena, muy buena factura. 6 a 5. Está en partido Burlingham, pierde 6 a 5. Pero está, está, está Burlingame, está Bueno, de vuelta el 23 en el centro del ataque de, de Mitre la con el 12, el 2 al 23 Tratan de más un poco más por la punta De entrar, se queda dos defensas, la roba Pero cobra falta, cobra falta el juez Le dice que lo empuja y que lo tira a la basura más o menos. Sí, lo empujó y lo tiraste en Alguien va a atender al jugador que le parece como si estuviera durmiendo, ¿no? O está soñando así, una pesadilla. Golpe en la cabeza, mano sanadora, como siempre digo. Sí, la sanadora. Es eh, la mano, la mano sanadora. Van a hacer tuca tuca y el tipo que está dolorido y que se levanta y... de repente. Pues sí, no, eh. si yo quiero que me atienda un médico así. Ahí lo vemos al técnico de, de Urlingan, él parece, parece bien, se ¿sí? resguarda bien, se camina, va. Ay. Ya. le falta revisarse y es bienza completa parece que le duele sí, porque se quedó quieto no, no te pasó nada si no ya habría un charco de sangre allá. pasa que el golpe en la cara siempre eh, uno tiene la connotación de la nariz, ¿no? que sangra con facilidad ya que hay capilares y venas muy chiquititas que se, se rompen de nada y en este caso ha sido más que nada el golpe Ah, no, pero puede ser que esté mareado ¿verdad? también sí, ¿eh? sí, sí, sí Sí, está mareado Yo creo que Deberían ayudarlo A caminar no. Sí, está mareado, está conmocionado Está mareado, hace es en cambio esperemos, Ahí se vuelve, sí se vuelve a sentar Él y Esperemos que no sea nada Que se pueda recuperar con rapidez se toma la cabeza Te guardé de la hora. <risa> Los chicos pasan por acá. A todo esto, es pelota para Mitre. Tiro sí. libre, tiro libre. A ver cuándo arranca esto. Ahí está. Sigue sí, el partido. También se ha acercado para colaborar. Gente del equipo de Urlinga, Para colaborar en la rehabilitación del jugador. Están ahí pendientes. Ver si necesitan algo. Parece muy bien. El juego sigue. El juego sigue. La, el tiene, juego este sigue, 17, la tiene. El 23. Luego el Rebol 18. Para atrás. Se desarmó la jugada del centro. Intenta de vuelta. La pelota pega en el techo y se va afuera. En el techo no. En el travesaño. En el techo. El techo, en el año del techo No empecemos a pelear Federico que es temprano es sábado de la noche Federico déjame pasar una noche en paz Federico y está atacando Urringan cuente, cuente Federico cuente cosas, cuente cosas de Urringan. este anécdotas fuiste al final a a la, a la reunión del club, de, de, el otro día ¿o no fuiste. No, por, no porque yo ya sabía dónde se jugaban los partidos. Ah, está. No estaba la información, pues ya te la habían brindado, perfecto. Tal cual. Perfecto. ¿Cómo viste? Se el... viene Burlingame. ¿Cómo viste las canchas que fuiste a Berú y el ambiente, la gente? Bien, bien, está? bien, bien. La gente todo, todo bien. todo tra... recibieron bien? Como sí, si siempre, siempre reciben bien. Eh, después, bueno. Eh, poca gente, la verdad Oye, un la verdad poca gente en las canchas se viene, Burlingame. Oh, empata, empata hurlen, se pone seis no iguales no, dame, poca gente, de la cancha, poca no gente puso, en la cancha puso. poca gente en la cancha si no ah, terminaba de jugar el hijo y obviamente la gente se iba, que antes se quedaba a disfrutar la jornada ahora la gente descansa o no, se va, se, se, se va, la no gente se va para consumir. Tal a cual ver, ¿qué pasa? Se viene uh, oh. Mitre por arriba Golazo, 7 oh. a 6 Disculpen la tos pero Tengo tos Faltan 14 minutos para terminar El primer tiempo Gana la visita 7 a 6 Esto parece que se viene un segundo tiempo espectacular Porque los dos están en partido No se sacan mucha diferencia Se va a definir al a ver, último a ver, esto ¡Oh! iguales igual Burlingame. Mientras jugamos te decimos Como siempre, como siempre nos recordamos Aunque ya estamos en mi ya, ya estamos en clase Seguro, acordate de la Universidad de Burlingame, Acá es tu futuro El otro día regalaron 100 bicicletas Buenísimo Federico Redata, Un gol regalaron 100 bicicletas para que Estudiantes y estudiantes pudieran ir A la Universidad con mayor facilidad Ayer también sé que entregaron 100 mochilas. ¡Ochiguales! Eh, entregaron 100 mochilas para estudiantes de enfermería, de carrera de enfermería, con todo un kit importantísimo. Eso es algo muy, muy, muy interesante. 100 mochilas con material de enfermería para los estudiantes. En la carrera de Mérida en la universidad nacional de Bolívar que está la verdad que es look, con el edificio nuevo nos dicen que ahora ahora en un par de meses vuelven a inaugurar otro edificio, edificio más? más están poniendo la vara cada vez más alta a ver qué pasa acá lo agarra lo frenan el 18 lo intenta con el 22 de litre trata de buscarle por arriba para abajo lo tiran y después cobra uno le dice Dice, el dedo le dice, te soporto una más <ríe> Mancha, cobro, mancha. mancha Después, por otra parte, en Urlingan también sucedió algo interesante A nosotros que nos interesa el tema del medio ambiente Puente En la escuela primaria número 17 ¿Dónde queda año? eso? La verdad, me mataste, porque no sé dónde queda la televisión no sé, eso es una pregunta pilla La cosa que lo más importante Más allá de donde quede Es que ineptan una sala de computación Con todos los elementos reciclados eran computadoras 12, 12, com a... 12 computadoras 12 nuevas 12 computadoras recicladas Que iban a ser tiradas a la basura los caños. 9 a 8, pero igual Burlingan está bien Entonces, eran computadoras Que habitualmente las hubieran tirado Entonces recuperaron parte del material y parte le pusieron este le pusieron nuevo o se manejaron con lo que estaba con una red reciclar muy muy muy interesante eso pues la verdad es que es reutilizar elementos este, de, y sobre todo en tema de computación y de cuidado del medio ambiente de reciclar que es algo que también nosotros en nuestra vida particular lo hacemos no tal cual separamos papel se sepa... ¡Uy! como lo bueno, Recuperó muy bien. Agarró, Gol de Mitre. Hay dos goles de ventaja por lo que veo. <coughs> 10 a 8. Como decía, entonces separamos papel, separamos plástico, separamos metales, vidrios. Inclusive hasta el sachet de leche lo cortamos, lo limpiamos. Sí, pide, sí. Tiempo, Urlingan, pide tiempo Burlingame, pide tiempo. Hacemos la maniobra de cortarlo, limpiarlo así de leche, no tirarlo con mugre, meterlo ahí adentro de la caja. Después buscamos uno de los, reci... uno de los recipientes o, o, o tacho de basura gigante que hay sobre Jabreche para material reciclado. Vamos si y lo depositamos ahí? Es importante eso, pues la verdad, el tema de la... entre el tema de la basura y el tema del cambio climático... Fuiste al INTI. Al, al Conti. Fui al Conti también. ¿Y fui qué pasó Conti. en el Conti? Y el Conti pasaron varias cosas. Primero que vi un espectáculo de, de primer nivel que está acá en Facebook, en la obra de Birmingham Central, una banda espectacular de jazz, todos músicos argentinos, impresionante. Eh, lo que estuvo triste, pero bueno, ya lo sabemos, es que el personal del Conti, antes de empezar el espectáculo, comentó y, dice, y, con, este, y contó y denunció que les están recortando eh, los fondos, les están recortando dinero, al punto que el 80%, escucha esto, de los artistas que actuaron durante 2018, el 80% todavía no cobró su calle. Todavía una vergüenza, porque el teatro, el Conti, es como una maravilla del arte de producción argentina que vos ves ahí. Ahí vos ves cantantes. Eh, artistas, cines, lo que sea pero de carajo y que los tipos no le paguen la verdad, nos parece una cosa así que no, no tiene ni pie ni cabeza no tiene ni pie ni cabeza la verdad hay veces que pienso que esta gente se encontró que tenía un BMW para manejar y lo trata como si fuera un fetito todo roto, dice Pierde la pelota. Al arquero hace una pelota a ver cuál porque están jugando. Me parece que van a tener atrás que poner ahí un traje cura. 11 a 8. Está sacando un poco de distancia Mitre. 11 a 8, faltando 9 eh, minutos para terminar el primer tiempo. Estamos en partido, estamos en partido. Estamos en partido, continúa el ataque del Estadio en, en el área, en el territorio de Mitre, intentando buscarle el 43 en el centro de la jugada. Cera pasa el 41, ellos insisten, van armando desde ahí, van viendo a ver quién se puede meter, se van acercando, y intentan pasársela, de vuelta para atrás, están muy armadas, muy cerradas las defensas, a ver, a ver, a se ver. Se viene Hurlingham, ¡Uh! pegan el palo, recupera Mitre, se viene Mitre, ahora descansa la pelota en mitad. Los le portaron la jugada, hicieron bien, ¿eh? El sonido que tiene el Conti, vos no sabés lo que es, hijo. se escucha como los dioses. Hay un sonidista, nosotros con Mariana vamos al Conti desde antes, desde la otra Argentina, como le decimos nosotros, y continuamos con la cuestión de solidaridad, haciendo todos estos años para tratar de saludar, para tratar de acompañar a las personas que están está bancando la tristeza que provoca se sí, viene burlingame ahí está, me gusta es esta, es esta falta, falta, falta pero el sonido que tiene esa sala el sonidista hace magia porque ya la consola que tiene tiene como 10 años ¿Qué sé yo, el tipo de suena espectacular espectacular, es de grabación de estudio de grabación lo que suena esa sala gratis además Sigue siendo gratis, todavía sigue siendo gratis. Los artistas, lo que fueron a hacer, actúan y como saben que no le van a pagar, ponen una urna y después la gente es la que le paga a los artistas. Porque... Nada, cero alas con, con estos muchachos que tienen la administración en este momento temporalmente del Estado. ¡Opa! Cayó mal sobre el hombro. El jugador de Burlingame, Esperamos que no sea nada Yo soy un lugar que le tengo mucho Pero mucho, mucho cariño A ese, a ese lugar. Sí, sí. Muy bien Ahí está, en esa zona Está Canal Encuentro Está ver si se la, la, la, la FM de internet insuperable a ver si se pone 11-9 Burlingham Sí Tanto oh. de Burlingham 1-9 ahora. Faltando 7 minutos 40 para terminar el primer tiempo. Ventaja de 2 para la visita. Bueno, la verdad es que yo lo pienso de Poco Loco, que debas el 80%. Ten calles, de artistas que de actuaron en el 2018, que no estás hablando de, de, qué sé yo, de un flaco que hace malabares en la esquina. Artistas de primer nivel de Argentina. Loco, no podés ser así, vos. ¿no? Se dio media vuelta, no paró. Hay un penal y hay un cambio de arquero en Urlingam. Va el 12. Vamos, arquero, vamos, arquero. Que estuvo ahí. 12 a 9. Vamos, vamos, vamos al estadio, vamos al estadio. Ventaja de tres tantos para la visita. Estamos en partido todavía, estamos en partido. Genial, buena jugada, se buena, ah, se viene Mitre, huira, bien, no lo quiso para, mí, no. para que se equivoca Burlingame. en la salida, recupera Mitre, Ay, mirá vos que mala suerte, Era pelota para Burlingame. La perdieron. 13-9 ahora. Ventaja de 4. Bueno, sigue 43 en el centro de la jugada con el 57. Cambia y sí, se el muy arriba. Pero estuvo buena, buena la intención. Porque la verdad que a pesar de la dificultad del salto que dio, el tiro fue totalmente despejado y vamos, iba, iba recto al arco faltó un poco de puntería pero estuvo buena la jugada como estuvo armada porque además la forma en la que él saltó saltó sin que otro cuerpo le estuviera marcando el... obstaculizando su jugada qué tal, qué palabra, obstaculizando repítala 10 veces obstaculizando, obstaculizando, obstaculizando y otro que le están obstaculizando después dice Melo tirate como una bolsa de papa al piso y te la tengo que cobrar ahora los que piden tiempo son los de Mitre y ahí vos lo tenés en un plano más aproximado como siempre para nosotros sí es un gusto estar acá, ya es como una costumbre, ¿no? A veces uno se cansa estos fines de semana, sobre todo vos, no tanto yo, vos sos el que recorre más, más las canchas, este, pero también es lindo esto de venir en vivo, transmitir, brindarle esto al público. De donde vengan vos, ¿qué opinás? Qué es lo, ¿Cuál es tu sentir sobre esto que hacemos nosotros? No, está no voy a hacer un reportaje de de periodistas. <risa> No, no, que, está, sí, no que está bueno, está bueno, está bueno porque además la gente te lo reconoce en cosas. el día a día uh -huh. y como yo siempre digo, los protagonistas son ellos, ellos que son ahora Humboldt, ellos que son el triangulito, ellos que son el selectivo, ellos que son lo de, todos, digamos, todo lo que son los deportistas de Burlingame acá. Y las deportistas. Deportes. El también, ellos que son taekwondo. Tal cual, tal cual. O sea, los protagonistas no somos nosotros, nosotros claro, somos hombre. un medio en el cual la gente puede agarrar y ver al, al vecino de Hurlingan haciendo cualquier actividad, vecino o vecina de Hurlingham haciendo una actividad. Eso es lo que hacemos y la verdad que estoy orgulloso de, de, de ser la, el primer medio local que hace esto y además laburar al lado tuyo que, vamos a decirlo, sos un rompe, pero es lo que hay. La Entonces ahí? Entonces nah, nah. que te tire una piedra y bueno, Federico lo que encontré. Se uh, vienen uh. ellos, bien, bien, bien, bien. Vamos ahora, vamos. <risa> loco, eso. Loco sacado, dice. Y dice, espera, espera, el se le soltó la cadena, dice. Se le, se le soltó la cadena que estaba transmitiendo y se iban todos cambiando despacito el poquito. Y también vamos a decir otra cosa. ¿Qué más? Si que te digo uno, te digo otro diferente. Que nosotros, estamos, nosotros hacemos esto Y nosotros nos mostramos como somos No vamos a cambiar de venir en traje claro. eh, Decir hola, buenas noches ¿Cómo, es que eh, ¿cómo están? Todas así. No, o sea, mete, mete tanto Burlingame, Mete tanto el triangulito Mete tanto selectivo, el que sea Nosotros, Nosotros ¡Oh! vamos a estar y vamos a acompañar Así que bueno Eso es lo que somos yo creo que a la gente le gusta porque también un poco es, es como si fuera un vecino más que se pone con una cámara y filma a sus hijos, o filma a su familia, y hace comentarios y demás. Está igual. Creo que se parece bastante a la vida de la sociedad. ¡Ay, qué pasó? La casita le hizo, así. Así le hizo, la casita. Sale Urlingan desde de atrás y el ataque fue fallido y ahora estamos 13 a 10. Pasa, sí? nah, estoy organizando mañana porque juega Coni uh, ¿En dónde juega Constanza? En Villa del Parque, nos vamos en caravana no. con, el, con el tren San Martín ¿En caravana? ¿Qué van? Ah, van allá a la filial de Racing de Villa del Parque, ¿no es cierto? Sí Que cerca de la calle Cuenca ¿Te acordás cuando eras chiquito y me acompañabas al gimnasio de Grima de Villa del Parque? Tal cual Hacía un diario ahí nosotros en el club este bueno, se viene Mitre rápidamente. ¡Ah! Estamos locos, estamos locos, estamos locos. Bueno. 13 a 10. 13 a 10 ellos. Lindo momento para descontar. Exactamente, muy bien, tú lo has dicho con tus palabras. Está atacando Urden al 43 al centro. Lo acompaña 39 nuevamente, van picando, van viendo, la, van armando la jugada, la defensa de Mitre, buena, ya lo atajó y lo agarró, ¿qué te la vas a llevar? ¿qué tal? bailando? Atacan de vuelta, este se juega, no, a ver, a ver, es tuya, gol, 11 a 13, va vale, descontando burles a nivel arquero allá que va en el piso sentado se levantó después. Dos tantos, dos tantos nada más. El público de Urbigan alerta Y la gente de Mitre ataca con el 23 al centro, el 18. Cambiaron de jugador, no saben que estaba antes. Cambiaron de vuelta al centro, el 14 que intenta amagar. Este la toma. ¡Ah, ¡Oh, papá! La no, gente del banco de Urbina, el de Chile, No caliente, los chicos dicen no banco, Lo que dice el juez. Da no, manos en la cintura, el técnico diciendo, ve paciencia, venga, lo que toman. Me cualquier cosa, se da vuelta y miran. ¿Qué estará pensando el flaco? Muy agradecidos nosotros con ellos. También por ser deportista por el esfuerzo que hace, por el entrenamiento, por estar acá, por levantarse que a veces las cosas no salgan y seguir compitiendo. Vamos arriba Urnima. Está el 18, la pierde, la pelota vuelve vuelta al 14, se van acercando, el 23 vuelve al centro de la jugada, se litre, son muy buenos ellos, hay que tener cuidado. Se le fue la pelota. ¿Qué te pasó? No, de 20, no, de 9, se me doblaron para atrás. Arranca Burlingame con otra oportunidad, como bien dijo. Vamos, el... vamos, vamos, vamos, que faltan 56 segundos. Para y acá, está. El primer... Para el primer tiempo. Y estamos 13 a 11. Puede... Sí, sí. A descontar, ahora hay que descontar oh, de vuelta. Exactamente, comente, comente, comente. Hay que descontar a de vuelta. <risa> <Relaje>. <risa> hay que descontar con el 43, la pasa 39. Están estudiando el hueco. Allá te están buscando. Viene el 10. El 10 al 39, corre por detrás, el 42 que hace un rato se entraba, el eh, 64, que es un jugadorazo, este la va a tirar, se juega, lo tiran, lo agarran, y el juez cobra? Cobra lo lo mismo que cobra. Lo mismo que estaba cobrando en el, en el área de Burlingame, lo tiene que cobrar acá, y lo viste, lo viste, lo viste, bien. 64 cambio, 42. Es todo muy estratégico, viste, muy, muy medido, muy armadito el, el cada jugada, ¿no? Eso me gusta. 13 segundos mirá, para descontar. 13 segundos para descontar, vamos. Lo 7. 5. Es esta. ¡Bien! ¡Bien! es esta sí este es, es esta sí 13 12 13 12 terminó el primer tiempo lo estás viendo por la hora de hurlingham cinco minutitos y volvemos estamos explicando diferencia estamos dijo uno como si uno estuviera jugando ahí adentro somos una caladura, pero estamos contentos por ellos la verdad que lo... está ahí está ahí el partido está ahí vamos a ver qué está ahí el partido nada cinco minutitos volvemos que ande todo muy bien como siempre gracias por acompañarnos. Listo. Adentro. Se salió. Buenas noches. Ah, acá está. No, así en la mano, en no la mano. Te... No, hoy, hoy es en la mano. Pero no querés que te... No, hoy es en la mano. Estás segura, <risa> sí, ¿no? porque, ¿Sabes estás por qué? Está mejor así. Para está. que vean que no, ¿viste? que no es formal ni nada. Eso. ¿Tengo acá en la mano o estamos acá con la mano? Bueno, nada. Va a arrancar el segundo tiempo. Urlingan está en partido. Pierde 13 a 12 pero jugando muy bien, buenas actuaciones del arquero, buenas pelotas del arquero que sacó. Y bueno, y el arbitraje como siempre decimos, ¿viste cuando son nuevitos, nuevitos? Sí, sí. Y hay un equipo que es más importante. Sí. Bueno, parece que a Burlingame le están cobrando algunas jugadas que pero locos nos están cobrando el derecho. No están tirando de al piso, bombo, no están nos tirando se están al bombo. El derecho de piso. Pero bueno, vamos, vamos a ver, ahí están los chicos que son los protagonistas, vamos a enfocar a ellos. Eh, vamos a ver qué pasa ver, en este segundo dice? tiempo. Está blando, está blando, a Acerca el micrófono. Ahí va. <risa> tira, tira el micrófono. tiro Tira el micrófono para que... <risa> después micrófono piedra, y después devolvérmelo, de de, de ¿eh? Después de <risa> Y yo, che, me tiró un <coughs> micrófono, me pegó una saviola cuando estaba hablando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vamos pasa? Urling. Hoy, hoy, vamos hoy, a Urlingan. Hoy, mirá, hoy ganó el DF que hace ocho partidos que no ganaba. Está bien. Hoy va a ganar Urlingan gana acá porque va, no, todavía no ganó en la, en la si Liga ganan, de Honor. A hoy gana Urlingan, ¿está? está? Yo voy a y, hacer el fin de, y el fin de que viene en claro. la cancha de Alvear sí. va a ganar el triangulito. Bueno, vamos ¿Por Marrero. qué? Porque no vamos a ir. Ah. <ríe> Porque no la voy a hacer de vuelta esa. No, de ir hasta allá, ¿a dónde van a jugar? Alviar es esa acá en Capital Federal. Pero pero el fin del pasado fuimos, iban ganando 6 a 2. Llegamos nosotros, nos pusimos a transmitir 6 a 6. Me sentí una piedra, me sentí una piedra. No, diciendo ¿para qué viniste? ¿para qué viniste? No, la parte mejor se pudrió en ese partido, la pudrió, la pudrió local. ¿eh? Bueno, está atacando Mitre con el 23. Arrancó el segundo 3, 2, tiempo, 3, 2, la primera jugada es para Mitre. Y abre el marcador, pegado al palo. 14 a 2. 14 a se gana la visita. Si recién te enganchaste con nosotros, porque hay gente que pica, viste, en Facebook, pex, ves que entran tú cuanto, te cuatro segundos, Pum, y vuelan, se van. Yo soy yo, yo, y claro, para por ahí no es fútbol. 43 gol ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! de Burlingham, 14 a 13, 14 a 13, todos ellos que están jugando son los que en la semana te los cruzas en una carnicería, en una verdulería, en una panadería, en una lotería, en todo lado, en la librería del Principito, en la en la, en la, la bonita, bonita. <risa> eh, no sé, en todo lado, en todo lado papá. En la carnicería si sí son ricos. Por lo están todos en el templo rezando. No, no, no, si sí, con Macri se puede, con Macri se puede. <risa> ya falta menos, ya falta menos. Se viene. CN... Uy, qué buena pelota que era. Le queda, ¡Eh! Fue, no, fue. Cobrá. <risa> Yo grito, yo grito por a ver si me escuchan. ¿no? Claro, a ver si sí. el juez mira. Y te dijo así, te dijo así con la mano, no te dijo, le dijo Ojo". Decía, decía. Faltan menos. ¿Cuántos meses faltan? ¿Cuántos o sea, meses faltan? Contar, como, como si tuviéramos preso, ¿viste? Como, ¿Cuántos meses faltan? Ya está. En ¿Tres en meses? Julio, ¿Tres julio, meses? Agosto, septiembre, octubre. noviembre, no no, no, no, no, no. Hasta no. octubre, hasta octubre. ¿Cuánto es? Siete meses. Papá. No, cinco Entonces, meses. Espanto. Cinco, siete, va a ser un siete Cinco meses. Cinco meses y vos, y vos tenés en tus manos para cambiar la, la situación del país. Avivate. No, no, no, no bien. Bien, bien, bien Emiliano. Se viene Burlingame! vamos, vamos muchachos. Me gustó, me gustó. Ahí me gustó. está, mira con el pechito. Con el pechito le dijo, tirame, tirame que te la saco con el pechito. No sé qué cobraron. Hay un penal, me parece. Hay un penal, penal para Burlingame. Hay un penal. Vamos a hacer un acercamiento. Estamos haciendo un acercamiento con el Super Zoom. Que nos dio Facebook. Con este tiro podemos llegar al empate. No digo nada. A partir de ahora me callo. A partir de ahora me callo. Me, callo. me voy. Chau, nos vemos. chao. Mira, mira el otro le salta. ¿Pero qué se le pone al lado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aprovechó! 14 a 14. 14 a 14. 14 a 14. Hoy ganamos. Hoy ganamos, muchachos. Vamos. ¡Vamos, Burlinga! ¡Vamos, vamos, vamos! Nosotros sí que podemos decir que estamos juntos en el deporte. Ah, de yo pensé podemos... que ibas a decir nosotros sí que pueden decir que estamos todos locos. Porque la verdad es que estamos locos. Ahí la toma el 23, que está en el centro de la jugada, la pasa el 98, 98, la toma el 8. Intenta el flaco y alto, e intenta este, y tiró. Golpe, golpe Golazo, malo. golazo, golazo. Un golazo. Un golazo. Y ahí está atacando Burlingame este, 15, 15 a 14, 15 a 14, vamos. Se pone en el centro de la jugada para repartir. Hay el que meses, meter, hay 40, que meter dos, dos tantos. Hay, hay, tanto hay que meter dos tantos y hay que defender una. Y listo. Sí, sí. Es tuya. ¿Quién vamos. entra? ¿Quién entra? Es difícil, porque le meten en el pecho y no... ¡Ay, entra. mirá! Recuperan ellos. Recuperaron ellos. ¡Sí! ¡Sí, derraste! <risa> <risa> Se ganó Burlingame, dale! dale que soy, es soy. Es soy, chicos, es soy. ¡Sí, es sí, soy! ¡Dale! ¡Dale que soy, dale que soy! Hoy es el día, vamos. 15 iguales, 15 iguales. Ellos yo los noto tranquilos, viste. Y nosotros acá arriba estamos re locos. Transmite, Transmite RS, No, eso, eso no se escucha. Eso hace cuatro años que no se escucha. Debe estar, debe estar de vacaciones hace cuatro años la chica que te decía, transmite, Edwin. ¿eh? Transmite para toda la República Argentina. ¡Vale! ¡Juila, juila, juila! ¡Bien! ¡Eh! <risa> <risa> ¡Qué quilombo! <¡Bien! risa> ¿Qué ¡Es roja, juez! No sé si existe la roja en el handball, pero, visto. Yo por la duda le grito, a ver si... Era esta, ¿ves? Ahora estamos iguales, ¿ves? Vean ustedes el tablero. 15 iguales. Era esta la que había que aprovechar. Ahora Urlingan tiene la pelota iguales, en su favor. 25, donde 25. puede por primera vez... Estoy hablando yo. Dale, dale, dale. No, ahora habla vos. No, yo... no, ahora no, no yo... quiero no, hablar. Bueno, está atacando Urlinga porque Federico no quiere hablar Está el 64 colocándose Que es un jugador de una alta experiencia Dentro del equipo del estadio Está colocándose en el centro de la jugada 43 Como lo viene haciendo habitualmente toda esta noche Acompañado por el 39 a su derecha Buscando el hueco en el área Y no perderlo. No la pierda, no la pierda no pe... Van a intentar atacar muy cerrada La defensa de Mitre pero se ¡Sí! ¡Gol! Primera vez en el partido que Urlingan se pone arriba. Se pone arriba 16-15, eso es lo que yo quería. Yo dije defender una y a la próxima meter el tanto. ¿Cómo se el Humboldt? pero cómo nos ahí. Está el 98, que es una persona alta. A ver qué va pasando. Este tiró, bien. Bien, juega, juega, ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, sale, que no pierdan la pelota, que no pierdan, que sea entero. ¡Viene Emiliano, viene Emiliano! Adentro, vamos. ¡Se vienen los chicos, se vienen los chicos! ¡Dale que sí, dale que sí, dale que sí, dale que sí! ¡Uy, pegar el palo, pegado el palo! Pelota para Mitre ahora. Señores, a partir de este momento, el estadio está arriba ganando 16-15. Se viene Mitre, para el empate. El 18, el 98, perdón, es un jugador muy alto, casi no necesita saltar. Se pone al centro, el 23 es muy bueno, le va a intentar tirar. Sigue teniendo la pelota Mitre, pero no importa por qué, porque está ganando Burlingame ahora. Se dio vuelta la tortilla. Ojo. Se dio vuelta la tortilla. Ahora los que quieren empatar son ellos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se viene el se, segundo. Viene, se... Milero. Ah, eh el jugador de la noche está sacando la pelota que está sacando Emiliano es una cosa de locos ahí ataca con el 41 ¿quién va al centro? habitualmente va al centro del 43 y se coloca en el centro nuevamente para distribuir las jugadas y distribuir el ataque junto con el 39 que se puso toda la noche a su derecha ahí van a sin circular la pelota lo que ustedes están viendo tratando de buscar el hueco, ellos tratan de cortarle la jugada, se va y se... ¡Sí! golazo su ángulo! ¡Golazo su ángulo, carajo! ¡17-15! ¡17-15! ¡Ventaja de dos goles ahora! ¡Bale, bale, bale! ¡Se va a Burlegan! ¡Mira el 10! ¡Míralo el 10! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo mataron por allá, eh! Si hay que ir a atenderlo porque quedó allá revoleado, habría que poner alguna protección allá en la, en la zona del... No, carca. pero eh, codazo, ¿no? codazo. Está bien, pero... Codazo ya... de la boca, codazo de la boca. Pa perfecto, pero. No, no, no, codazo a la boca. Estoy de ah, ese, perdón, perdón. Que no seas hijo de la madre. Estoy diciendo que se necesitaría, por las dudas. Porque está tirado allá, lo ves. Poner algún tipo de pero está tirado y... allá, lo ves, que está tirado el codazo. <risa> Pareces esos cargosos que no tienen la cancha, viste, que vos estás ahí el tipo te dice. pero fue penal. Sí, sí está, pero que. Lo que estoy diciendo es que habría que una protección, algo que amortigüe, en el borde ahí de la, de la, de la escalera, de las dos escaleras. Como siempre decimos, estamos en nuestra casa, estamos en el Estadio Municipal de Burlingame Pedro Díaz, al 1550, con una muy buena iluminación nueva que puedes hablar y decir al respecto. Mandarle saludos a Martín, protección. ¿Cómo andás Martín? No sé si estás viendo o no. Buena labor en el área de deportes. Bueno, está atacando Burlingame 43, Eso está bien. Eso diferente. es un tanto. Sí. Ventaja de tres. Ventaja de tres. Siente, estás enganchando el partido que está jugando el estadio. ¡La hora juez! ¡La hora juez! Ahora ya está pidiendo. Te decimos que está ganando Umingan por 3 puntos 18 a 15. Ataca que es un cuadrazo, mite, para tener cuidado. Ahora se desenfilaron en el ataque y se relajaron mucho en la defensa. Y un liga. se afirmó. Cambia el aire de y está en otra, está en otra cosa. Esperemos que se pueda sostener este ritmo de partido y este resultado. ¿Qué decir Federico? Yo digo que la semana que viene empezamos a armar la hora de deporte de junio. Uh. Y también te digo, también te digo que pasa? en el diario vas a poder, si esto sigue así, vas a poder verla, vas a poder enterar de la primera victoria de Burlingame en la Liga de Honor. Porque claramente voy bajo y le saco una foto. Bueno. Se vienen Urringan. Uh, pegan el palo y se va. Qué mala suerte. Pero está bien Urringan. Uh, está bien. Ventaja de 3, 18, 15. Mientras ellos no la emboquen. Tenemos tres tantos. Tres tantos a favor. Así que acá la clave es que ellos no emboquen. La defensa tiene que estar firme. Tiene que estar sólida. Tiene que estar muy aguerrida, como cuando vos vas a la marcha y te ponen una valla. Tiene que ser igual, tiene que ser igual, como la valla que te pone la policía. ¿Está bien o no? Tiene que estar firme como la valla que te pone gendarmería. No está firme, no está firme la valla, ¿No firme la valla? tanto de Mitre, tanto de Mitre ataca oh, a para para descontar nuevamente cae, falta la, la, la cara, falta la cara lo viste echalo aquí <risa> <todos locos> acá. <risa> acá arriba estamos todos locos y ustedes que decían nada no, porque vos ves las transmisiones de la hora y somos serios y cuando vamos a verle somos serios no, somos así, nos gusta ser así ¿saben por qué? porque estamos acá estamos acá y si no es aburrido es decir, la lleva a Urne, se la pasa tal, tal, tal, va para acá, va para allá, es un embole entonces le metemos un poco de diversión yo tenía ganas cuando venimos a verle con alguien de la pandilla, que se da mucho de controles Está el jefe de la barra. ¿Está? ¿Sí? Ah, sí, es mal. el que estacionó el otro día al lado nuestro con ah, esa sí. super camioneta, no, ese no, es el te lo quería presentar el jefe que de la barra de Vélez. Sí, que, que se bajó con la, la hija. hija. Ah. <risas> ese, ese es el jefe. Ah, mirá. También qué tipo, bien buena onda, bien vestido, qué sé yo. No, sí. ¿Qué nivel que tiene Vélez Árfilas? Yo me quiero la, barra, no, eh, Viene mi cumpleaños el 14 de julio. Yo, que yo te quería una. Yo quería una campera o un buzo de Vélez. ¿Qué quiere, ¿quién quiere lo va a comprar? La hora. Lo sacan ah, a un sí. jugador de Mitre. Bueno, a todo esto, pelota para Burlingame. Y nosotros seguimos transmitiendo. Seguimos intentando la satisfacción de ser los únicos que hacemos esto. Únicos. Que me lo cuenten si no. A nosotros nos encanta, y nos encanta esta, esta cuestión futbolera también de vivo. Con la de una, pero ¿por qué no te lo llevas a bailar? También. Agarra 43 de vuelta formando juego. Con el 39, el 39 tiene una ganas de definir a él. Falta, qué! partido divertido que hay, ¿eh? el club del retiro también ganó en cancha de 11 el fútbol 1 a 0 italiano hoy ganan todos hoy ganan todos Buenas, semales, es fin de semana fuera cuidado <risa> el juez se comió el pelotazo Bueno, arranca el estadio Avanzando sobre la mitad de la cancha Allá en el área Rival del 43, armando la jugada Que tiene ganas, que salta, que tira Que la despide, 39, gol ¡Oh, no! ¡No, la salvó, la salvó! Muy bien el arquero, ¿eh? Muy bien el arquero, lo que sacó el arquero Era un gol cantado y me lo sacó de la boca Claro, Viste cuando tenés acá que vas a... No, flaco. Ahí se retira el arquero. Vamos 18, a 16, arriba al estadio. Y vamos arriba al estadio. Está atacando Mitre con el 14, nueva formación. Con el 17 y el 23. Están intentando buscarle una vuelta. Ellos empiezan en el 64, que tiene toda la experiencia. La pierde la pelota. Un rebote sobre el área de defensa del estadio. Y la pelota que nos llega sigue en posición de Mitre. Que el abre sobre 23. Trata de entrar por una punta. De... Gol por arriba de la cabeza del arquero de Urlingan. Ahora Urlingan es el que ataca con rapidez. A ver, a ver, el 43-39. Que desde hoy tiene ganas. Se la frenan. Se la robaron la pelota. Se tiene que armar. Gol. Empataron. Empataron 18 iguales ahora. En 17 minutos pide tiempo Burlingame. ¿Y qué podemos decir al respecto? Para que vamos a tirar un par de publicidades. Ahí ustedes están viendo el minuto técnico donde están hablando. No se escucha bien, estamos a mucha distancia. En Casa Rimoldi, Grupo Márquez, Avenida Vergara 2334, próximamente vas a poder pagar tus cosas con Provincia Net. Sí, te acercas ahí a Grupo Márquez y vas a pagar tus cosas. Además, te están esperando también con... Eh, diga usted. Bueno, acá para esta época del año lo que tenemos es todo material de calefacción, eh, estufas eléctricas, estufas a gas, cocinas, aire acondicionado, termotanques y demás. Aparte de la atención que tienen, la Casa Rimoldi te atienden de primera. Así te que... hace sentir gente y te atienden muy bien, te dan opciones. Así que ya sabes, acercate a Vergara claro, 2334, Casa Rimoldi y Grupo Marques te están esperando. Después, querés. Distribuidora Morris, artículos varios, con bebidas, teléfonos, 28, 20, 53, 86. Ventas por mayor y menor, lunes a sábado de 9 a 13, y 17 a 20 y 1750. 17, 50. Distribuidora Morris. Muy recomendable porque yo le compro el Acuario de Pomelo y, y la rumba para mi hija. A precio regalado. Se, se viene Burlingame! Ver, ver, ver, ver, para a ver. sí sí sí sí sí otra cosa que probamos y que lo comentamos el otro día es que viste que está del municipio armó la canasta la canasta popular sí no es cierto yo fui a un supermercado de Morris que nos pone publicidad los purretes pero fui en forma anónima hice las compras y estaba todo como correspondía no solamente los precios sino Burlingame se puede que volver a poner en ventaja a ver, a ver... ¡Gol! ¡Gol! Gana 1918! 19, 18, diga. Bueno, entonces fuimos para ver cómo era el tema de los precios y la mercadería. Y la mercadería estaba toda seleccionada, muy bien, muy bien identificada, con los precios, con lo que vos ibas a llevar. Llevé la leche en sanché, la no pagué 30 y pico de pesos. Y no era como Anduvio diciendo alguno por ahí, que era alimento a base de leche. No, era leche de quemada... 2 de ellos estamos, estamos en uno 19 décimas. así que probamos y aparte lo pagamos hasta con tarjeta de débito. sin drama eso lo quería decir porque habitualmente uno presenta noticias que si nosotros hemos presentado esta noticia Sobre eso tan importante Y por ahí la gente se cree que es un verso Que no funciona Nosotros fuimos porque somos también vecinos y consumidores Y también nos interesaba la lista de precios Y los artículos que ofrecían Que estaban mejores que en otras zonas De Capital Federal y Gran Buenos Aires Y comprobamos que era cierto Opa, se le escapó Lo agarró, gol salió con el pie En forma inesperada Cayó muy mal en Porque serio, ¿eh? Cayó muy mal en serio. Después poneme, poneme la bonita. Poneme la bonita, mira. Dame que te tengo esto, sigo buscando. No, no, tranquilo, tranquilo. Ahí, ahí está. Ahí abajo, acá. Uh, hice un desastre acá. Lo saqué del lugar donde estaba. Distribuidora La Bonita, Fiamberi que Queserías, venta por mayor y menor, los mejores precios. Villegas 1794 frente al Boulevard y reinauguraron un local ampliado en Cañuelas Norte, 32.55. Muy Además, bueno, ¿eh? yo fui y, también y ahí. nosotros eh? la verdad que nosotros vamos a ir a probar. Próximamente se van a San Miguel también. Ya están en San Miguel, ya están. Ah, ya están, ya arrancaron, mirá los felicitamos. Muy bien. A ver. Bueno. No marcó el tablero 19 el iguales 19 iguales 19 iguales Se viene Hurlingham Gol arriba Hurlingham 20 a 19 Gana Hurlingham Yo dije que esto se definía Se va a definir en los últimos segundos Para el infarto faltan 14 faltan 14 minutos esto como en el futsal es una barbaridad de tiempo puede pasar cualquier cosa La tiró afuera muy por arriba sale el estadio avanza con el 39 que ahora está en el centro el 47 lo asiste a ver a ver a ver instrucciones desde el banco ahí lo vemos un poco más de cerca la jugada para que ustedes puedan apreciar 39 centrando las jugadas se quiere defender el 42 el 47 a ver quién va a tirar quién va a hacer la descarga quién va a hacer la descarga se juega el gol a toda velocidad. 21 a 20, 21 a 20 gana Burlingame. Nada, juegue, nada. si sí, sí caíste en la cancha, sí caíste en la cancha. Mejor comprar colchones Canon. La colchonería que.. Claro. Atención, personaliza, atención personalizada. Entrega a domicilio sin cargo. Avenida Vergara 2243 Villa T6. Seis cuotas sin interés con todas las tarjetas. Perfecto. Entonces, estamos hablando de colchones Canon, el mejor colchón, en la colchonería, en Villegas. Tienen dos direcciones, Villegas 2177 y en Vergara, en Villa T6, 2243, a metros de la estación de la IPF de ahí de, de Vergara y eh, Pedro Díaz. Perfecto. ¡Meh! Me, ¿Qué tono chivo tenés? Me, Te estoy buscando. Me les colabore, porque para que ustedes sepan, que estos chivos los hacemos nosotros de onda, no los cobramos. ¿Por qué? Porque, porque están en, en donde? Están en la hora. En, en los, los diarios. En los dos diarios. Ah. Y nos acompañan. 21 iguales acaba de empatar Mitre, faltando 13 minutos. Y porque son gente que acompaña a la publicación. Entonces nosotros, con un reconocimiento, porque... ...es una, una publicación de distribución gratuita... ...también nos acompaña Sanitarios T6... ...caños, accesorios para agua, gas, bata. ...la mejor atención y calidad de siempre... ...Vergara, se mudaron a Vergara 2657... ...Telefax 44597888. ¡Vamos, Urlingam! ¡Vamos, Urlingam! ¡Vamos, Urlingam a, a, a destapar el caño con Sanitarios Dale, T6! T6. Vale, T6. La... ¡Ay, la re... ¿Qué pasó? tiene que estar, vuelve hacia atrás, alcanza el arquero del I3, el 77 está en la cancha de ellos, está en el centro, pero va a querer atacar, ¡ojo! Pasaron 22 a 21, Puesto es mucho tiempo, 12 minutos, puede pasar cualquier cosa, ahora está, nuevamente el estadio, atacando el 43 en el centro de la jugada, asistido a su derecha, 47, y allá el número 40, Vamos a ver quién hace la descarga. Ahora el 10 nuevamente aparece. Están tratando de dar vuelta con el 43 y 42. El 64, jugadorazo. Que no la pierda, por favor. La perdió. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Está ganando Mitre 22 a 21. Se vienen ellos. Oye, Mitre. 23 a 21 ahora. hacer en Arsene, mirar bien lo que se hace. Estamos transmitiendo desde el microestadio de Urna, de la municipalidad de Urna, precioso estadio, perfectamente iluminado. Se les ocurrió una gran idea a toda la gente de Deportes Cambiar y utilizar las lámparas LED. Las nuevas lámparas LED que dan una luminosidad especial. Estamos acá en Pedro Díaz. 150. Acá es como la casa del deporte de un Acá vos, vos pasás y siempre ves coche. Venís y te metés para adentro Y vas a ver que están jugando al básquet Hay al campbol, al, al volei, a al lo que sea Hay para hacer este, También eh, hay aparatos De complementos De preparación física Hay un montón de cosas Solamente estamos hablando de esto Si te pones a hablar de lo que hay en el polideportivo te cansás y si te pones a hablar de la influencia que trae el hecho del mejoramiento de todos los clubes de barrio Entonces ya es gigante la actuación en deportes del área municipal Es decir, algo de todos Como dice el intendente, este es el primer mostrador de la democracia Y es acá donde se ve gol, y pegó en el palo No cantes antes Vamos a estadio, vamos a estadio, es en esta, esta, esta, mira vos creo que van a cobrar penal sí señores ahí nos acercamos y vemos a ver federico no bueno, suerte dos puntos de distancia no es nada faltan 10 minutos 23, 21. Estamos en partido, estamos en partido, dale, dale, dale Burlingame. Estamos acá en el Estadio Municipal, están jugando contra Mitre por otra fecha de la, de la Liga de Honor, de Humboldt. Está ganando la visita 23 a 21, faltando 9 minutos para terminar el partido se vienen ellos, otro tanto más, 24 a 21, vamos, vamos, Urling, vamos, Urling, vamos. Gol, ¡Oh! lazo, al ángulo, 24 a 22, y hay que defender esta, esta, esta, esta. Nada, nada. Siguen armando con paciencia. Hay que defender, Urlingan, hay que defender esta, Burling, vamos. Hay que defender y hay que descontar, vamos. Listo, listo, la perdió. Mira vos, la sacó de la galera. La sacó de la galera. La tenía la pelota perdida. Y cobraron una falta más para Mitre. Para el penal hay un cambio de arquero. Vamos, vamos. Ah, wow. 25 a 22, ventaja de 3. Estamos en partido todavía, vamos, vamos, vamos. Vamos al estadio, vamos al estadio, vamos. Acercamos un poco más la jugada para ver un poco más de detalle de los jugadores. Están intentando desbordar. A ver, ¿quién va a hacer? Se van haciendo del de lugar. ¡Gol! Dale, dale, dale que se puede. 25-23, ¡dale! Ahí viene el ataque de ¡Siete minutos, toda una vida para jugar! ¿Cuánto será el tiempo de toda una vida, no? Pero está bueno decir toda una vida para jugar. Está bien. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Qué que me a filosofar? Estamos viendo un partido de handball. Estamos viendo cómo se organiza, cómo pasa el tiempo. ¡Qué remate que tiene, que sí. tiene el dolape! ¿eh? Sí, juega muy bien. 26 a 23, otra vez ventaja de 3. Vamos, vamos, vamos, vamos, que hay que, hay que hacerlo, dale. Ay, no, alguien no se vaya. Bien recuperada. Recupera la pelota. Es esta, Burlingame, es esta. Ahí te pasa. 39 con 43, vamos, vamos, vamos, vamos, con ganas, con ganas, con ganas, la vuelta. La Mirá arquero. vos, con una mano, el impresionante. Todo, toda la pelota, muy bien. Muy bien el arquero de Mitre, la verdad. Se encontró no sé cuántas pelotas. Bueno, impresionante, 26 a 23, partidazo, partidazo, vamos Urlengam, vamos que todavía estamos. Bueno. 6 minutos 40. ¿Qué era eso? 6 minutos 40. No, no, la hora. La hora de Urlengam. <risa> ¿Qué era eso? Son las 9 y 20 de la noche. Muy temprano, lo que pasa es que arrancamos muy temprano, nosotros también haciendo cosas. Para ¿Arrancamos? Hablar. Yo también fui a hacer cosas. ¿Qué? ¿Caminar? Y fui a Morona a caminar, ¿Sí? ah. es hacer también. Escúchame, ¿te cansás? Vos, rompe, vos y tu hermano rompen cosas en casa y después la te voy a, ir a comprar así. ¿Entendés? Rompe platos, rompe qué sé yo qué hace. Es parte del trabajo, viejo. También la, la cuestión hogareña. O mi tiempo no vale. La reserva y la primera de, sí. del equipo de mi hija de fútbol femenino, Burlingame, van a jugar hoy a la noche con Racing y mañana va Connie. Vamos, fútbol femenino Burlingame, ¿eh? Ahí está. Vamos, vamos. <risa> <risa> Racing no es un club, ¿saben lo que es? Es un... <risa> no, no, no, no, no, no. <risa> bueno, acá vemos... Tenemos tres puntos de distancia y Si de... vos querés hacer un asado. Esperá. Se viene Mitre. ¿eh? No, no, Bien no, la defensa. No, no, no. Mira vos. Eso cuando le queda. Me da una bronca no, que le voy. quede. ¡No, no fue gol! ¡No fue! No fue, no fue, no fue. No fue, no fue. Pegó en el travesaño y no entró. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es esta. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí de todo 26-23. No se viene Mitre. ¿Eh? Oh. Afuera, afuera, ¡Bien! afuera. ¡Bien! Ese puede ser el comienzo de algo diferente. Está atacando viendo a ver quién hace la descarga nuevamente. ¿no? Buscan, buscan el hueco. Muy bien, muy bien la defensa de Mitre. Y sobre todo, muy bien el arquero de ellos. Que ha venido sacando pelotas imposibles. Pelotas de quemarropa con el hombro, con la punta de la mano, con los pies. La verdad es loco, imbatible, no sé cómo. ¿Nixtapos lo... ¡Eh! le está permitido que te casen así, te revolen con una bolsa de papa? ¿No, 26 no? a 23. Vamos. Es esta, es esta, es Mira, esta. ¿Ves? Va oh, el arquero y la... la agarra todo chabones. Bien, Hurlingan en el medio. Controla la, controla la pelota, la visita. Ahí tenemos todo el ángulo del juego que viene. La pelota en posición de Mitre. El 14 en el centro, repartiendo. Ahí la toma estamos la en partido la... todavía, estamos en partido todavía. Vamos, Burlingame. Se o sea, fue, se fue, dale. Dale, tírase a, tírase a que te la pide. Allá, mira vos. No, no, juez, de acá se ve que no. Un poco de humo no está nada mal, ¿no? Capaz me hacía caso, Yo me puedo agarrar un ataque, me hacía caso, por eso. Y estamos acá, detrás de la cámara, como decimos como pigones, como bichones, en un balcón, mirando que hacen los protagonistas, los que hacen deporte. el 77 que fue el jugador de ellos, ese se tira, ¿qué pasó? En una falta con 7 vueltas, salir, otra vez, y... no era falta, en el centro, todo va a cobrar 3 minutos 30 bueno ventaja de 3 ventaja de 3 y una falta en contra vamos Emiliano hoy te convertís en héroe diría Macherano tanto no. de Mitre 27 a 23. Ahora la ventaja de 4. La ventaja de 4 para la visita. Pero 3 minutos es mucho tiempo. Hay que descontar rápido, hay que descontar rápido. Hay que tener paciencia y descontar. Se viene Burlingame, puede ser. ¡Eh, entre tres, loco. ¡Pimba! ¡No! ¡Vean el palo! ¡Pega la cara! ¡Qué horto que tienen! Perdón, ¿no? Mucha suerte. Vamos, Burling, a defender esta. ¡Vamos! 28, 23, 5 puntos de distancia 5 puntos de diferencia Es cierto que el Roburlin han podido cortar en el Mambo porque venían a atacar solos A ver... Gol ¡Golazo! ¡Golazo! 28 a 24. Oh, mira vos! Oh. 29 a 24. Bueno. Qué bronca. No se lastimó el arquero. Vamos, Surlingham, vamos. Bueno. 29, 24, 5 tanto de ventaja Se viene Burlingham El 64 Arranca con el 42, 43 Ahí la tenés, eh. Gol ¡Bol! 29, sí, 25 sí, lo, lo frena ahí. Por suerte que lo frena después pues. Entonces se volvió hacia atrás Calma la jugada A poco nos matan 45 segundos nosotros aprovechamos también para ir despidiéndonos de otra noche más de transmisiones del deporte de hurlingham de deportistas de hurlingham la pelota rebota si en poder de así un gusto muy grande nos veremos el fin de semana que viene o en tres semanas qué es suyo a veces pinta que de repente hay deporte en algún lado este, mucha gente viene al estadio acompañar al equipo de handball local. En 30 segundos. La pelota es por orden de la visita. ¿Qué es muy Está ganando solamente por 4 puntos de diferencia. 29-25. Y es de la pelota. Si esto fuese fútbol o futsal, ¿sabes cómo se estarían dando ahora? Y es handball. Bueno, nada, muchas gracias eh, en serio a toda la gente que, que nos ve, que se toma su, su tiempo. Nosotros lo que hacemos es venir acá y, y que ustedes puedan ver desde su casa los deportistas de Hurlingham. En este caso, el, el equipo municipal de Humboldt. La verdad que para nosotros es un placer. Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos. Hay que suscribirse a la hora de Hurlingham, ver, el, ver los diarios. Nada. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el domingo con la Copa Coburio. Que ande todo muy bien.